Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, voy a comentar cómo conseguí yo borrar los controladores que me daban problemas a la hora del aislamiento de núcleo para activar la integridad de memoria. Yo tenía varios incompatibles, bueno, lo que hice fue, pues, darle ahí a examinar, me aparece la lista. Como ven, pues tengo varios, pero bueno, vamos a ir un poco resumiendo. Me quedo con el nombre oen 123 Voy a símbolo de sistema, lo abro como administrador. Eso es. Es importantísimo. Una vez que está localizado, ejecutar como administrador. Bien. Aquí vamos a pegar un código que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y aparece una lista de todos los controladores que tenemos. Localizamos el que no daba problemas en la lista para confirmar es el mismo. Ahora vamos a pegar, copiamos este código, lo dejaré en la descripción del vídeo, y lo pegamos pero modificado, porque lo que está entre paréntesis lo vamos a sustituir por el nombre publicado de nuestro controlador, en este caso om123.inf. Lo copiamos con control-c, por ejemplo, o simplemente con el botón secundario. Vamos a ir al final de la lista. En ese punto, vamos a pulsar Control V, por ejemplo, para pegar. Es la mejor opción, Control V. Bien. Ya está eliminado. Vamos a darle otra vez para que se reinicie la lista. Como está eliminado, pues vemos que funciona. Vamos a repetir los pasos con los demás. Aquí me surgió el problema de que hay controladores que no están en esta lista. Entonces yo lo que decidí fue eliminarlos a lo bruto. Lo podemos buscar eh, directamente con el explorador de archivos, pero recomiendo utilizar Everything, que es un buscador mucho mejor que que viene por defecto en Windows. Salen los resultados al instante. No me dejaba eliminar, no me dejaba porque me pedía permiso de sistema no sé qué historia, está el buscador que decía, podemos pulsar con el botón derecho y luego ya nos lleva a la explorada de archivos vamos a ir a propiedades pestaña de seguridad opciones avanzadas vamos a ir a cambiar permiso, luego a cambiar ahí tenemos que poner administrador y le damos a comprobar nombre vamos a aplicar aceptar Aceptamos todas esas ventanas que nos salen en Aceptar. Aceptar. Volvemos otra vez a donde estábamos, que es a propiedades. Pestaña seguridad. Vamos a ir a editar y marcamos las casillas de control total. Vamos a aplicar. Aceptamos todos esos fallos. Aceptar, aceptar. Ahora sí intentamos eliminar. Y si sí nos deja. Examino de nuevo. Y ahora sí que ya me deja.